y te habitas en el cielo, a ti levanto mis ojos, porque espero tu misericordia. Jueves de la tercera semana de cuaresma, del Evangelio según San Lucas capítulo 11 versículo del 14 al 23.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 Desparrama Palabra del Señor Gloria, Gloria a ti y, Señor, Señor Jesús Jesús presenta la vida cristiana como un combate Si se acepta que Jesús obra con el poder de Dios Hay que comprometerse con Él Porque de modo contrario El que no está conmigo está contra mí Dice Jesús Jesús pasa haciendo el bien Curando a los enfermos Liberando al ser humano de esos demonios que le oprimen. Y esa expulsión de demonios es para él un signo de la presencia de Dios, de su reinado, donde Dios comienza a reinar. En el imperio de Satanás hay violencias, fuerzas destructoras que trabajan y que nadie parece poder dominar. Jesús ha venido a combatir esas fuerzas malhechoras y devolvía al hombre su dignidad, y así la creación ha sido restaurada. Traer el reino es traer la liberación del ser humano. Los demonios atentan contra la dignidad de la persona, la someten y la atormentan. Pero su osadía se va quebrantada por el poder de Dios, que libera del mal y cura a los atormentados, instaurando el reino de Dios. Uno de los signos de Satanás es la división y el no entenderse. El mundo de hoy está marcado trágicamente por este tipo de espíritu que impide a los matrimonios o comunidades a no comprenderse, padres e hijos, hermanos. No se hablan, no se reconoce. El dedo de Dios está ahí cuando el mal retrocede. ¿Cuál es mi colaboración? ¿Lo reconozco? La vida cristiana es un combate. Jesús se presenta como el más fuerte que viene para triunfar sobre Satán. La dimensión del combate contra el mal es hoy también colectiva. Jesús termina diciendo, el que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo lo desparrama. Nadie puede permanecer neutral, o se le acepta, o se le sigue radicalmente, o simplemente no se le acepta. Que el Señor los bendiga. A ti levanto mis ojos. A ti te habitas en el cielo. A ti levanto mis ojos. Porque estás. La bendición de Dios Todopoderoso Padre.